de dilación me voy a ver por fin destino final 4 y la voy a ver completamente solo así que probablemente será muy terrorífica ¡Ah! tremendamente terrorífica por de lo visto sitio. vale vale hola yo también vengo a ver la película vale el, de, el, el destino final a ver yo vengo por la pisa ah, mira ves que pone aquí él el, el en pequeñito sí eso, es, sí, eso es porque es el destino final 4. 4 esto tiene mucho sentido como es la 4 es en 3d este es el DVD que hemos metido en la, eh, en la Playstation espera, espera, espera. Y este otro eh, No es un DVD extra, sino que es la versión en 3D ¿Te has tenido las gafas? No... Ah, sí, sí, sí, no Que la tercera dimensión es, es finita, finita, pero es Solo quiero indicar una cosa Mis 3 d son reales No como los demás Mis 3Ds molan esto no es un 3D converso, este es un como 3D. Falsos cristianos. Es un 3D. Pues este no es un falso cristiano. Este es un 3D puro como la. como. como lo como, como bueno, de Breaking Bad. Mozara. de. Mozará verde. Vamos allá, a ver película. ¿Qué? ¿Eh? Ya. Están las letras. Están. Pero si es rock and roll, es música movida. ¿Cómo me he podido.? Espera que la es, es, es, es. ¿Cómo puede ser una película tan absurdamente aburrida? Es que yo creo que era una idea original. Todos eh, los amigos guionistas de esto de Hollywood tenían la cafetería con sus crepes, con sus. con nata ahí de. Eh, tengo, tengo una idea porque no tenemos una película en la que va uno y se, y, y se muere? Y el otro le dijo, ¿y por qué no desarrollas más? Has descrito todas las películas de la serie. Pero que es que, o sea, quiero decir, es que no, no hay más. Vamos a hablar de los protagonistas. Los protagonistas, eh, no, no me acuerdo de ninguno. En, o sea, la, la, acabo, la, la, acabo de ver la película. Son dos parejas de novios. Acabo de ver la película y no me acuerdo. Dos parejas de novios... La, la, de, la, la pareja protagonista y la falsa protagonista. Que es la misma, pero el tipo es claramente gilipollas... Y la tipa, luego también. ¿Por ¿Es qué le ponen los tampones en los oídos a los niños? Sí, ¿sabes? <risa> es, o sea, es que hay. Pues eso, se genera. Ah, ¿Habéis un... oído hablar de los tapones en los oídos? Pues <coughs> esta peli tiene tampones en los oídos. Pues, Ningún pero un personaje te cae bien? No, esta peli, ni, ninguno. N no, te bueno, tampoco te caen mal. Porque es que el nazista, siquiera es nazista es otro gilipollas. El, el negro, que se, que se. Espérate, que nos hemos enterado que se había divorciado de la familia por conducir borracho. Pero te lo dicen así como el que dice, yo a los 5 años tuve ser Los sí. personajes no tienen profundidad. No tienen... Si son charcuteros y si son cuatro psicópatas. Y esta película va muy deprisa. Esta que acabamos de ver, en plan... Por, por el... Constantemente, constantemente están muriéndose personajes y constantemente están pues cambiando de plano y tal. En el resto tienen un poquito de suspense. Mm. Aquí no tienes suspense. En la película no, que acabamos no, de ver, no, la cuarta no es suspense. Tienes, en tienes en falso suspense, ¿sabes? Hay, hay un intento de falso suspense. O sea, te, te quiero decir que esto dice... La gente esta sabe hacer películas, película tiene, tiene recursos, tiene elementos, ¿por, por, por qué lo han he hecho tan mal? Lo, una cosa, o sea, la, lo, lo primero que me dijiste, según estábamos viendo el accidente de principio, es que te recordaba a qué peli... ¿A qué, a qué peli te dijiste? No lo no sé. A Sarnado. Me habías dicho ah, sí, que te sí, recordaba sí, sí, sí, a Sarnado, sí, pero, sí, con, pero con, pero con, pero con neumáticos. El, el Sarnado, un... pero, pero en Nazca. Además es que es un circuito de Nazca que se han montado... Sin pit stop, o sea, no hay carril de aceleración es, y de salida al pit stop. Es, es un circuito pobre, Claro, o sea, tú vas a 220 por hora y entonces te metes en los boxes. No tenía expectativas porque sabía que no ponía nada nuevo encima de la mesa. Pero me había animado a verla porque es el director de la segunda peli y la segunda es la única que me te juro que la segunda peli es bueno sí, hay que, que mover en la segunda peli o sea que es el primer accidente pues también tiene que ver con coches es en una es en un accidente pero de carretera ah, ah, la peor. primera la primera ejemplo, es un avión no la primera es en un avión y esto, segunda, y esto para hacerlo parecido creo que han visto mis vídeos, verdad este es, el, este es la, esta es la quinta parte de una retrospectiva Sí, sí, donde sí, sí, la, y la la de sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero a ver, a ver ¿Eh? quedaba claro que tampoco había mucho más que pinchar entonces al cabo de un rato pasado pasé del vídeo Te juro que el accidente de la segunda mola mucho, porque es todo efectos prácticos. Si ves un coche dar vueltas, está, ¿sabes?, o sea, o sea tiene, su... eh, tiene, tiene fuego, tiene, tiene claro. un troncos que se caen está, está sí. bien. No, aquí hay un pero, de la gente. Pero, pero aquí es todo muy de dibujos animados Aquí sale pero, de... Todo es, es de... Esta película está pensado como hemos dicho al principio, eh, para ser una peli enseñada en 3D, aunque la hemos visto en 2D, y está todo el rato, pues, eh, haciendo de... Es muy sí, evidente. Sí, con y con cositas que se mueven y Entiendo que sería, que sería mucho más fácil, en lugar de hacerlo con cosas que realmente están ahí, hacerlo con cosas que has producido digitalmente, pero... Sí. Es que esta peli salió el mismo año que Avatar. Tú piensas en el 3D de Batari y en el 3D de esta peli. Este 3D es absurdamente malo es, es, y evidente. Es de Playstation 2. Yo lo he visto en la Playstation 3, pero a lo mejor la teníamos que haber visto en la 2. El para la... para, sí. para ambientar ah, un sí, poco sí, mejor sí. sí, sí, sí. Madre sí. de Dios. Bueno, estabas diciendo la muerte de los personajes... La muerte de los personajes... Yo qué sé, o Madre sea, el... es que es todo tan... Va a encender casualmente, porque suelta así, y enciende la, el drenaje de la piscina... Y, y, y se le cae la moneda al agua que tiene que tirar y dice... Va a o sea, se va a abajo, pero no ¿lo, lo ha visto venir, no, no, no, le va a pillar por el culo y, y le va a chupar los intestinos. Maroto pensaba que se le iba a quedar claro. enganchada la mano, pero yo estaba viendo que era el culo porque hay un, un relato que es exactamente igual de, de... no me acuerdo cómo se llama el autor, pero del tío que escribió el, el libro original de club de la del club de Ah, la lucha. sí, no, no Pues hay un relato así. Cuando va a morir alguien que dices, o sea es que no puedes morir de una forma más absurda que es ahogada dentro de tu propio coche sacando la cabeza por el techo para respirar y no se mueve. pillada ¿eh? o sea, no se y, muere. y que te vaya a pillar el limpia Pero ¿por qué no se mueve? Porque llegan los otros y la salvan. ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo sabían los otros? Que ¿Eh? tenían que ir Pregúntalo y tú sabes algún lavadero que esté por aquí cerca. vamos a ir al de mi primo que está para allá <risas> tres metros. O sea y llegas y llegas a la página. ¿Has llegado al lavadero? Y ahora por dónde entras. <coughs> Pues, ¡Pues con el coche por delante en sentido contrario, como es natural! Y además no tiene conexión con las anteriores, como hemos dicho antes. Tiene, tiene... un montón de... por lo que me has estado contando de Unidos, Un montón, Unidos, un montón. Un montón bueno, un montón. Dos o tres. O sea, aparece el número 180 varias veces. El lavado de coches se llama Clea Rivers, que es el nombre de la, de la chica que es de, del personaje de Alilarten en las dos primeras pelis. Pero no hay una conexión de continuidad. Claro, no, claro. No, no, no, no, no, Yo evalúo las películas así. La, la primera le pongo un 5. La segunda un 7, que realmente Chuyo. es la única que merece la pena. Y la tercera, se me olvidó eh, mencionarla en el anterior vídeo, pero pensaba que no iba a haber película peor que la tercera. Le iba a poner un 2. Si esto es así, a esta le tengo que poner un menos, menos 20, porque esta es la peor de las cuatro ¡Joder! Hasta ahora. O sea, pero, pero, pero... pero peor, peor, eh. peor. Es muy mala. Eh, te fijo eh, en la música de la peli. La, mm. música, la música está todo el rato por encima. No te da ningún momento de tranquilidad. O sea, no es que genere tensión, es que no te da tranquilidad. Necesita los momentos de relax para que, eh, para, para, para pero, que, pero que los momentos intensos. Pero yo que... Si todo el rato es. Me, urgencia y tal. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues te aburre, incluso aunque fuera urgencia bien hecha. Ni ah, hay bien una esa, cinta hay una quinta, hay una quinta. Madre de Dios. Está, está... Esa la tengo mucho más que piso, si quieres que la vea, ¿eh? La quinta es también muy aburrida. Pero no está tan mal como esta. Joder. O sea, esa, esa es que ya la he visto. Y no, no es... Pero vamos, que, que estoy... Harto, tengo unas ganas de, de verla para terminar esta retrospectiva e irme a hacer otras cosas, ¿sabes? Sí, Me, es, me, es, pa, me parece... Me parece bien. Por cierto, no, siquiera vas a monetizar el vídeo. A todo esto, este desmaroto. maroto. Ah, ¿Qué, ¿sí? ¿qué, haces, ¿Qué haces en tu canal de YouTube? ¿Por qué, por qué debería la gente... Eh, después de ver este vídeo, en lugar de verse más vídeos de, de Destino Final y de la franquicia de Disney ¿Por qué en lugar de eso debería irse a tu canal? Porque tú tienes un canal, ¿no? ¿Qué haces? Sí, tengo, tengo el canal de Todo Tai Chi en el que hago Macrame. ¿Todo Tai Chi? Sí ¿Macramé? Sí, no, hago Tai Chi ah. eh, Y ahí pongo la forma, consejos para entrenar, consejos para elasticidad, para equilibrio Nos vemos en Destino Final 5 Os veis